El proceso, en la primera fase del proceso de vacunación. Y por eso la, la vicepresidenta ministra, eh, digo, la vicepresidenta de la República, ha dicho que eh, va a estar, el gobierno estará pendiente de cualquier reacción de las vacunas AstraZeneca que sí. se administraron aquí. Porque no solamente fue Sinovac, sino también AstraZeneca. La AstraZeneca fue incluso la primera Exacto Recuérdense que la AstraZeneca fue de último minuto que se aprobó uh -huh. eh, Que la OMS la aprobó Y entonces llegó un lote rapidísimo desde la India Pero en la República Dominicana no ha habido ningún tipo de Defecto que tengamos hasta ahora conocimiento Y bueno, se manipula tanto la información que uno no sabe Bueno Buah. Era el, Muy bien, llamada. ahí hay un asunto, ¿verdad?, que hay que tomar en consideración. Muy bien, mis amigos, vamos a, a continuar con el contenido del programa de mañana del día de hoy. El lunes 15 de febrero, oigan esto, la República Dominicana recibió las primeras dosis de vacunas anti-COVID fabricadas por AstraZeneca Oxford. AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ¿no?, pero producida por el Surun Institute, de la India, se trata de la Covid Covishol. El gobierno ha establecido acuerdos con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer, entre otras, para adquirir más de 15 millones de dosis, pero las empresas se han retrasado en la entrega de los paquetes. Italia, Dinamarca, Noruega e Islandia, además de Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, se encuentran entre eh, los países... Europeo que decidieron suspender la inmunización con todas las dosis de AstraZeneca o solo con algún lote en concreto a la espera de que el Comité de la Agencia Europea de Medicamentos finalice su investigación sobre los casos reportados de reacciones a esa vacuna. La razón de la suspensión de las vacunas se debe a la posible relación entre la administración del fármaco con varios casos de trombos, trombosis. El trombo es un coágulo sanguíneo que se forma en un vaso y permanece allí. Puede producirse un vaso sanguíneo y obstruir el flujo sanguíneo en ese lugar, impidiendo el suministro de oxígeno y flujo sanguíneo a los tejidos circundantes. Esto puede ocasionar un daño, destrucción o puede ser un infarto e incluso la muerte o necrosis de los tejidos que se encuentran en esa área. O sea que eh, aparentemente la vacuna, en principio se ha dicho que la la, la fabricada, la producida por eh, eh, la, la India, ¿no? En Surum uh -huh. Institute, eh, llamada COVID-shell. Esa Covishield es la que eh, es la vacuna de AstraZeneca que aparentemente ha causado problemas y sobre todo es un, gran, es un gran problema porque es un trombo. El trombo podría producir un, un accidente cerebrovascular, puede producir un, un infarto, puede producir... Bueno, los médicos saben, por supuesto, mucho más que nosotros, pero eso es lo que se entiende. Es, un, es como cuando un, un, peda, un pegote de lodo te obstruye una tubería sí. ¿eh? y ahí se paró todo. Entonces... Exacto, sí. exactamente. Un ACB. Muy bien, señores. Adelante, Yerian. Miren, con relación a esto, eh, el norte de Europa, como ya decías tú, uh -huh. eh, bueno, eh, Italia que está en la parte sur, Dinamarca, Noruega, Islandia, eh, Estonia, Lituania y Letonia y Luxemburgo, ¿verdad? Son los, los, los países que hasta ahora eh, han si se quiere suspendido la, la vacunación con AstraZeneca, a mí no me parece que esto sea una cuestión directamente ligado a la vacuna en sentido general. Pudiera ser casos aislados y no me parece a mí tampoco que, que, que necesariamente tengan que ver con la vacuna en sí. Porque fíjense ustedes que en la República Dominicana y en gran parte del mundo ya se está utilizando la, la vacuna AstraZeneca. Eh, y también en América Latina se está utilizando eh, la vacuna de AstraZeneca y hasta ahora no hemos escuchado ningún tipo de reacción a la vacuna. Eh, entonces, sería bueno que estos países profundicen en las investigaciones. Recuérdense, señores, que va a haber ahora muchas competencias con relación a esto. Va a haber muchas competencias eh, de las vacunas tratando de desmilitarse una con otra para que la que se venda sea la de cada quien. Entonces, es importante ver ya los estudios. A mí realmente no me parece que, que esta vacuna de AstraZeneca sea quizás la causante de esta situación de coágulos, que en principio se estaba hablando de coagulación sanguínea, eh, de trombos, entonces básicamente fue creo que uno dos pacientes lo que lo que le sucedió esto y entonces se ha asociado a la vacuna. Hay que esperar, hay que esperar, hasta ahora en la República Dominicana, las primeras dosis que llegaron precisamente fueron de AstraZeneca de la India, que, que básicamente es donde están, donde se produce eh, esta vacuna en mayor cantidad. Y entonces se llegaron aquí unas primeros. Eh, creo que unas 27 mil, luego unas 30 mil, y se colocaron al personal médico. Hasta ahora no hemos escuchado ningún tipo de reacción del personal médico en la República Dominicana. Eh, y también a, quizá al personal de, de, de primera línea, la, luego llegaron las 780 mil de China, la Sinovac y también se está colocando y no hemos escuchado hasta ahora ninguna ninguna, eh, ¿verdad?, eh, ninguna reacción, yo he hablado con muchísima gente que se ha vacunado, incluso tú te vacunaste, Amado, ya, ¿verdad?, sí. eh, no has tenido ningún tipo de no. reacción, de manera que eh, decirle a la gente que no se asuste, que no se asuste porque esto es normal que suceda, cuando hay una situación de una vacuna, la gente tiene miedo, es posible que se levanten incluso rumores eh, gente que son incluso anti-vacuna. Cuando me puse la vacuna, me dio hambre. Pero es que yo no había comido <ríe> todavía. ¡Qué vaina! <ríe> ¡Qué vaina! Entonces, con relación a esto, señores, miren, no, no creo, de verdad, eh, y le voy a dar el beneficio de la duda, a las autoridades eh, del norte de Europa, especialmente en Dinamarca, que es eh, donde en, pr en principio eh, se inicia la suspensión, yo entiendo que no, que esto, incluso Reino Unido, que está ahí mismo en esa ala de de Europa, de Europa eh, dice que no, que ellos van a seguir aplicando su, su, la vacuna porque Pero... es la que ellos han estado aplicando y, y la defienden, dice que funciona perfectamente. Entonces, me parece que es algo momentáneo y que ya luego se va a resolver. En la República Dominicana eh, va muy bien el proceso de vacunación con la vacuna china, eh, la Sinovac, entiendo que la gente no debe asustarse por eso, porque son situaciones aisladas. Fíjense ustedes que el mundo entero se está vacunando. Sí. El mundo entero se está vacunando y es un, son casos esporádicos que se han dado en el norte de Europa que no llegan ni siquiera eh, a 10 personas. Entonces, eh, hay que esperar los resultados de los estudios que se van a hacer, que se están haciendo. Imaginamos que esto debe ser algún tipo de, de situación aislada. No necesariamente tenga que ver con la vacuna. Uh -huh. Mira, hay, hay varias informaciones eh, que dan cuenta de que realmente no es para preocuparse el asunto de, la, de los trombos. Por ejemplo, Jaime Jesús Pérez, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología, incide, di, incide en que tal y como dice la EMA, que es la entidad encargada de la, la, la, la vacuna, eh, uh -huh. análisis e investigación de vacunas en Europa, nada indica que los eventos tromboembólicos hayan sido causados por la vacuna. Exacto. La frecuencia de estos casos no es mayor de la esperada en población no vacunada. ¿Ok? O sea, es decir, la población, si comparan los números, la población que no se ha vacunado todavía causa las mismas cantidades de tromboembolia que la que están causando aquellos que se han vacunado. Eso quiere decir que, Aparentemente, ¿verdad?, en una primera, en un primer análisis eh, lógico, eh, la, la indicación básicamente es que aparentemente eso no es lo que está provocando las embolias. Eh, la nota de EMA intenta calmar las aguas tras el anuncio en Twitter del ministro de Sanidad danés, Magnus Heunig, que dice que su país suspendió la vacunación con la dosis anglo-sueca como medida de precaución, las autoridades sanitarias han suspendido la vacunación de AstraZeneca tras una señal de un posible, posible efecto secundario. Exactamente. O sea, no hay nada en concreto, no hay nada para preocuparse en realidad. Los números en Europa lo que dan cuenta es de que se han producido casos en gente vacunada con, de trombos eh, y que no necesariamente eso tiene que ver con el hecho de haberle administrado la vacuna, la vacuna, que de AstraZeneca, eh, pero producida en la India. Esa es la información. Por ende, a los dominicanos que se vacunaron primero, los médicos, sobre todo sería terrible, ¿verdad? Que sí. provocara efectos secundarios, porque los primeros que se vacunaron fueron los médicos. Entonces, estamos en problema. Así Estaríamos es. en problema. Pero no, no hay ninguna situación con eso. Miren, con relación a, a mm. propósito de la vacuna y del coronavirus, el, el gobierno dominicano ha anunciado que en la República Dominicana hay cinco variantes del coronavirus. A mí generalmente me parece impresionante esto, porque yo estaba, eh, he estado investigando y no hay en el mundo cinco variantes del, del coronavirus ahora mismo. O sea, hay unas cuatro variantes que tienen mutaciones a su vez. Fíjate tú, que, por ejemplo, la variante británica, que fue la primera que se detectó, que es la B1, eh, B117 o B117, esa tiene 23 mutaciones y posiblemente, según eh, eh, los científicos, posiblemente, no está determinado, se esté asociando a un número más alto de muertes. La variante sudafricana, que es la B1351, tiene varias mutaciones, no las especifican. Y la variante brasileña, que es la P1, tiene 17 mutaciones. Fíjense ustedes que son variantes. Y las variantes en sí tienen mutaciones. Eh, hay otra variante, que esta está en Japón, que es la E484K. Entonces, hasta el momento... Eh, por lo menos los datos que yo tengo y que he podido investigar, hay cuatro variantes del coronavirus en el mundo con sus respectivas mutaciones. ¿Cómo la República Dominicana sabe que tiene cinco variantes y no te dice cuáles son? Bueno, aquí lo dijo alguien de UNIVE en el país y lo dijo que desde noviembre ya tenían esa información, pero que no lo había dicho. Hace unos días salió. Sí, pero la cuestión sería eh, y que sería bueno que la, la, la vicepresidenta le dijera al país cuáles son esas variantes. Bueno, bueno. vamos a aprovechar el momento para saludar a Francis Rodríguez, días. que está con nosotros. Buen día, amado, buen día, Yeyan, amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas que nos tienen interrogantes. Pero sin tratar de ser eh, el más informado, si mal no recuerdo, aquí se estableció eh, a principios de año, a finales del otro, de que en el país se había identificado la variante de Japón. Tengo entendido. Bueno. Y, vamos a, vamos a, Y esa parte... Eh, vamos a escuchar unas declaraciones que tenemos acá del, del presidente del Colegio Médico Dominicano bien. Don Waldo Ariel Suero. Vamos a ver. Adelante. Este documento que se está emitiendo en los diferentes países con respecto a lesiones de tromboembolismo relacionado con esta vacuna, todavía está en estudio y en investigación. Consideramos que nuestro país también debe eh, poner un freno frente a esto por si acaso en la realidad sea así. Entendemos que en este momento ya la AstraZeneca ha, hemos utilizado la que habíamos tenido, la que nos había llegado y la segunda dosis que le corresponde a aquella persona que la ha utilizado ya sería en lo posterior, porque esta de otra cena, acá, eh, la segunda postura va a la, al mes, a la sexta semana. O sea que da tiempo a que evaluemos si realmente esos casos que se han reportado de, de embolismo corresponden o no a la administración de este tipo de vacuna. ¿Qué entonces recomienda el Colegio Médico de, Estado, Colegio de No, de esperar, seguir investigando la realidad, si es eh, producto de esta vacuna, para que no se siga administrando, y la segunda dosis que le corresponde, entonces, ver lo, el seguimiento, porque realmente estamos frente ahora en una odisea, de sí o si no, pero lo que hay es esperar ahora los resultados reales en los demás países. Bien, mis amigos, ahí escucharon ustedes las declaraciones del de presidente del Colegio Médico Dominicano Sesional Duarte, el amigo Marcos Bonilla. Eh, así es que, bueno, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué opinan, porque la verdad que los casos no son eh, no son tantos. Eso es lo que han dicho la, a, a algunas personas, incluyendo AstraZeneca, que ya ha dado una declaración defendiendo su vacuna. Claro. Francis, uh -huh. cuéntanos, ¿qué tú uh -huh. opinas de esta cuestión de la vacuna, de los coágulos, de los trombos, y de que algunos países han abandonado el proceso de vacunación hasta ver qué va a pasar? Bueno, la, la, la realidad es que Holanda y demás países que han anunciado, Austria, la, la paralización específicamente en esta vacuna. Y el asunto está en que quienes han recibido la primera dosis deben recibir la dosis según la segunda dosis de la misma marca. No puedes tú variar la, la vacuna que se te suministró y en razón de que se hayan detectado, aunque a ti no, eh, ponerte la segunda dosis o el refuerzo de, de otra que no está eh, cuestionada. Entonces, eso sí va a haber un. Eh, tendrán que, que definir cómo resolver ese problema, porque en definitiva, la incidencia de este de esta aparición de, de coágulo ha sido identificada en varios países con la misma aplicación. Entonces hay que guardarle cierta credibilidad a, a, al tema y a mí lo que más me preocupa es que esta vacuna su compra implica en principio una serie de requerimientos legales donde el país no puede reclamar prácticamente donde no hay justificación para reclamo simplemente usted acepta o aceptas y que de caso de, de este tipo el país no estaría demandando a la compañía. Todos esos son temas que tendremos nosotros que analizar a profundidad para saber hasta dónde está la, el grado de responsabilidad porque hay un acuerdo de confidencialidad y de no eh, penalidad por razones de de situaciones que se den, incluyendo si hay muertos, no son responsables. Porque es una cuestión de que es una vacuna que se hizo en tiempos récord. Correcto. Eh, y además eh, se sobreentiende que la intención es salvar vidas. Sí. Y dentro de salvar vidas es lo mismo que sucedió en la República Dominicana, que en principio estaban administrando un medicamento que, claro, eso es una posición, una opinión mía, ¿verdad? Debo aclararlo. Yo creo que ese medicamento que estaban administrando con, eh, con el objetivo de salvar la vida terminó matando mucha gente aquí en la República Dominicana no y en gran parte del mundo porque luego, o luego, oh, oh, no salvándola... Porque luego se demostró que, que más que bien estaba haciendo daño. Ese era eh, el, el que se utilizó al principio. El, al principio. ¿Cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo. Ah, sí, sí. Eh, eh, incluso se famoso, hizo famoso sí, porque sí, el, sí. el doctor eh, Sánchez... Eh, al, eh, a lo, al doctor le probó. Eh, sin embargo, hubo mucha gente que cuando se, cuando se, se lo administraba, entonces se le provocaba... Eh, La embolia. Eh, eh, ajá, y, y paro cardíaco, y eso naturalmente eh, Mira, entonces, terminó haciendo mucho daño. Nosotros, con la experiencia, entonces, la experiencia en estos países, tendremos oportunidad de saber qué realmente sucede, porque, de hecho, aunque ha sido hecha en tiempos récord, no deja de tener una cierta implicación de, de análisis por parte de la propia empresa para poder garantizar que el objeto de salvar vidas sea realmente ese. Y que haya, entre otras cosas, recuérdense ustedes que ha habido una especie de campaña eh, de terror al conjugar el plan que ha definido las vacunas con un plan a dos supuesto, esto es un asunto que pone más entredicho. En la efectividad. Pero, ¿cómo así? Para la gente que no es abogado, plan acto. Bueno, eh, tenerlo como un segundo, mm. una alternativa. Exactamente. Entonces Como un plan tú, B. Un plan B. Para que los muchachos del barrio no entiendan. Sí, tú entonces, sabes. cuando nosotros tenemos una situación de esta naturaleza, debemos de, pre, de crear el ambiente para el plan B. Y que nosotros tengamos, claramente, como dominicanos, que se... Discipline las decisiones que se toma por salud pública en razón de lo que hemos visto en los últimos días Que han sido un tanto duditativas Te explico, la duditativa, es decir, un poco ambivalente, sí, eh, no sí. concreta Y hay opinión del ministro, opinión de, del gabinete, opinión del infectólogo o el biólogo es decir, que hay una serie de cosas que con esta situación que se da en el mundo y en estos países deben ponerse en contacto para confirmar o, o trabajar la parte de la primera dosis con respecto a la segunda, la segunda dosis, dosis, que no sea más que la misma dosis, como dijo el, el doctor Luis Rosario. Están garantizadas y, y resguardadas la segunda dosis cuando le corresponda, porque ellos tienen su tiempo. Claro. Entonces, esto en República Dominicana debemos de tenerlo muy pendiente antes de suministrar la AstraZeneca, pero ya creo que se ha suministrado aquí. Sí, sí, partes. fue la primera 100, que se suministró. mil sí, dosis se administraron. En principio. Entonces, si no ha habido ningún, ojalá, que no <risa> ha habido, digo, digo. No, si no ha habido ninguna situación aquí de esas 10.0 dosis, porque las próximas vienen lo, ya en una no semana. He lo que pasa es que la incidencia hacen? de los trombos y esas, ha sido muy poca. Por eso es que mucha gente le, no, no, no, está, no le está dando una relación directa entre la administración de la vacuna y la enfermedad. Porque sí. en realidad no ha sido, no, no, no son muchos casos. De son, hecho, una de las características que produce el COVID, coronavirus 19, es que genera coágulos. Y, Sí, Está, está entonces, como muy relacionado entonces, a la enfermedad Entonces cuando te dicen Que la inoculación del virus Pasivo Que es con el objetivo de ir Al ADN Y convertirlo a ARN Ese es el Ayuntamiento del Distrito Nacional ARN es para que haya Una identificación y el organismo Tenga la, Y se active el, Nuestro equipo de defensa Porque claro. es un equipo es un órgano nuestro órgano es un órgano perfecto. Así es. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera Ay, usted suspensión pasó. de vacuna AstraZeneca en otros países podría afectar la disposición de administrarse de dominicanos a vacunarse? La disposición eh. de los dominicanos.